¿De dónde venían? De Puerto Rico ¿Qué hacían en Puerto Rico? Reuniéndose con asesores Ellos los llaman grandes ligas No, vamos a reunirnos con unos grandes ligas De Estados Unidos Asesores Para tratar de derrotar a Chávez Que es al pueblo, no es a Chávez La enmienda De eso venían Yo los reto a que digan la verdad a que den la cara los retos a todos los que andaban en Puerto Rico que digan en qué andaban ustedes quieren que yo les saque la verdadita, verdadita, sí, una tras otra ¿Eh? andaban reunidos con asesores yanquis y por supuesto su buena dosis de whisky y diversiones de esas de la burguesía gastando plata gastando los dólares de los venezolanos ¿eh? que antes se lo llevaban como les daba la gana haciendo pactos con el imperio bueno, haciendo, ya lo hicieron es como cuando Betancourt y toda aquella camada de Cacopeyana se fueron a Nueva York Hicieron el pacto de Nueva York y después cuando cae Pérez Jiménez y Pérez Jiménez se fue del país. Pérez Jiménez no salió a combatir, se fue. Estaba caído ya por errores cometidos y se fue. Agarró el avión y se fue. Ahora, vinieron e hicieron el pacto de punto fijo. Un ratico robo yo y un ratico robas tú. Un ratico para ti, un ratico para mí. Eso es lo que ellos entienden por alternabilidad y democracia. Se les acabó el pan de Piquito, compadre. No van a volver. Se lo jura Hugo Chávez que no van a volver. No van a volver. Ahora. Ah, entonces se molestan porque un periodista les pregunta que cómo le fue en Puerto Rico Incluso estamos investigando la posible participación en esa reunión de un funcionario De la embajada de los Estados Unidos en Caracas Estamos investigando Estamos investigando Pero no tengo duda Ni nadie tenga duda Detrás de esta oposición mediática, de esta oposición irracional está el imperio, que quiere volver a apoderarse de Venezuela.